Ah, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quiero semen oh. Oh, Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien Te preguntarás de que, pues yo no voy a jugar hoy Pues voy a jugar Star Wars Battlefront Solo que ahorita, pues, este video ya lo subí desde antes Solo que, pues, por problemas de filmora Este... No pude subirlo el lunes Así que espero que les, que les guste el video Y, este... Pues ya si les gustó, eh, comenten Compartan y denle like y, pues ya Quiero mucho y los veo en directo, en Twitch. Besos. Tuve que buscar varias cosas y, pues, principalmente nunca lo había jugado. O sea, he jugado el 1 y no sé si es los mismos controles. Porque yo que sepa, um, cambian mucho las cosas. Así que estamos jugando el, el modo héroes contra villanos, creo. Lo elegí porque pues quiero elegir al Obi-Wan Kenobi. Uff. Aquí ya me tienen hasta la madre esta chingadera, o sea... Mm, me duele el huevo mm. A ver un Obi-Wan Que no vi Oh, no mames Ah, no mames Es que ya me cansó, güey Ya no quiero jugar, por favor no, Ya no quiero jugar así Está, está bien No sé cómo explicarte, pero no está chido Está culero Está culero, parece Toluca A jugarlo así, chido, chido No recomiendo, la verdad Prefiero Star Wars para el frono, no, no. A ver, güey. Ah, qué pendejo. Tranquilo, gente. Yo, yo, yo, yo. Yo creo que entre estos hombres, ustedes tranquilos. La cabeza Es pues que está bien pinche pedorro esto A ver, quítese, cállese Cállese ¿Qué, qué se cree, qué se cree? Huevos A ver ¡Ah, no mames! Me A ver, güey. Escaneando enemigo. Granada A ver, voy. No, es que este güey... Dejas de mover, güey. Sería más fácil. Muerto. Planeta. Es por ofender, este, me encanta Star Wars Desde morrito me encanta Star Wars, o sea Fue como una escapatoria para mí Esta este pinche película y este universo Pero wey, este juego Me humilló, me humilla por completo El otro estaba chido